Hola, sí, ahí se escucha. Lo primero felicitarlos. Creo que el paso que han dado es un paso muy audaz, es un paso que, que, que me parece que como se está demostrando está desbordado y eso siempre es una gran señal, quiere decir que la gente de algún modo está esperando que, que suceda algo así. Me alegra mucho eh, después de, bueno, verlos, verlos ahí, verlos jugando ese papel, la verdad que, eh, en fin, llena de orgullo, ¿no? y de satisfacción. Quería... Quería señalar un par de apuntes que creo que tienen que ver y que son que es importante para. La cuestión de la. hay un tema que me parece importante y que lo mencionaste bien pasada, y que creo que la experiencia de latinoamérica la latinoamericana nos puede dar algunas lecciones y que tiene que ver con. Una de las pasiones, yo creo que la militancia, eh, está acompañada de muchísimas pasiones. Muchas de ellas eh, son realmente preciosas y hay una que es problemática, creo yo, que es la nostalgia y la melancolía. Y creo que eh, en la medida de que cada vez que hablamos fuera de este tipo, sigamos añorando la gran unidad de la izquierda y sigamos mencionando como si el gran desafío que tenemos por delante es unir a la izquierda y volver a recuperar esa grandeza que tuvo la izquierda en algún tiempo, Creo que hay algo de la coyuntura que la estamos leyendo mal y creo que eso va a ser un gran límite para, para el crecimiento de este proyecto. Y no porque haya algo malo en la izquierda, yo también me reconozco de esa tradición, sino porque creo que hay algo de lo que, de lo que entendemos por ser de izquierda que en todo caso tiene que ser reinventado. Eh, y me parece que es importante hacer algunos apuntes de eso porque señala también estilos de la militancia, eh, para que crezcan propuestas de este tipo hay que señalar eh, estilos de la militancia, ¿no? creo que lo que están señalando cuando señalan a Latinoamérica, cuando señalan el poder popular o el poder ciudadano, eh, están, se, están señalando un estilo de militancia que no le hace falta sacar la bandera como primer paso, que no le hace falta exigirle a la gente que se defina ideológicamente, sino que lo que más le interesa es construir justamente ese poder popular y ese protagonismo ciudadano. Y así ha sido la izquierda esa que nos produce nostalgia, si nosotros estudiamos cómo, cómo eran esa gente, los héroes de la izquierda, eran así, ustedes se crean que, que, no sé, Lumumba, Ho Chi Minh, el Che Guevara, el mismo Lenin, que no le gustaba mucho la definición de izquierda y derecha, decía que eso era parlamentarista, y por eso prefería, y cuando iba a trabajar a, a las fábricas, o sea, a los sectores campesinos, prefería hablar de arriba y abajo porque se entendía mejor. Decía que la disquisición de la izquierda y de la derecha era cosa de los parlamentarios. ¿Ustedes se creen que Ho Chi Minh, para organizar a los campesinos de Vietnam, les decía ¿Ustedes que son, Peña de Izquierda? <risa> organizaba Poder Popular, organizaba y buscaba la dignidad de la gente. Creo que hago este apunte porque porque es un, es, es un permanente, es una especie de, de TIC que nos va a acompañar y que tuvo, fue muy problema, fue problemático con lo del 15M, generó... Pero no tanto por, por los ajustes de cuentas y por los problemas menores, sino que todo para poder crecer va a haber que definir un estilo de militancia que tenga estas cuestiones claras. ¿no? Y, y, y cierro ya, perdón. Poder político, genial, pero sostenido en poder popular. Porque el poder no confundir, y eso creo que también es importante para el estilo de militancia del proyecto, que el poder político no va a ser solo la representación política. Hemos tenido el caso aquí y lo estamos teniendo. Tenemos una buena, podemos decir buenos representantes, por lo menos mi opinión en, en determinados sectores de la Junta de Andalucía ahora cuando hay que sacar 100.000 personas a defender una ley no hay, no se puede y no basta tener una consejera que habla muy bien o que hace una ley que uno la lee de arriba abajo y es ejemplar porque si no tenés 100.000 personas que cuando el banco te toca la nariz salga con vos a defenderte y creo que eso apunta también a Latinoamérica pues no vamos a, no vamos a tener poder político, vamos a tener representación institucional o cargos públicos, pero que no, no siempre es lo mismo.